¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar a bajar música para usar de fondo de videos sin copyright para, este, para usarla en sus videos y evitar esa ese molestia y del copyright vamos a hacerlo de una manera super fácil en esta ocasión me voy a enfocar en Android vamos a entrar a Google Chrome ya estando en Google Chrome vamos a entrar a YouTube Studio y de este lado en, en la barra de, de izquierda aquí está lo que es el panel de control los videos de reproducción nosotros vamos a venirnos hasta abajo en, en este último icono aquí vamos a entrar y entrando aquí nos va a aparecer la la lista disponible de música de la biblioteca de audio de youtube entonces este aquí le ponemos playa 1 por decirlo así y vamos a ir escuchando la que nosotros querramos, la que nos guste más y ya cuando encontremos la música que, o la canción que, nos, que queramos usar, descargar nos vamos a recorrer hasta, hasta el otro lado y aquí en esta parte este, se darán cuenta que está este, listo para descargarla aquí se les va a ir apareciendo descargar y de esa manera ustedes la podrán este, utilizar en sus videos sin ningún problema Así es que en esta ocasión me enfoqué en Android, amigos. Para la PC es, es, es exactamente igual. Así es que espero que les sirva este pequeño tutorial. Y nos vemos en la próxima.